En la vida como en el deporte visitan kirolean besala Compañerismo Lagún Suna Inclusión Guisarteraxea Igualdad Verdintasuna Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua En la vida, como en el deporte, visitan. Quirolean besala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, Guisáterasea igualdad, verdintasuna. Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.